Estoy enojada contigo, tú no tienes humor para nada, nunca te ríes, eres un fastidio total, de verdad, quiero que te vayas de acá, ándate de mi universidad, porque en serio, ¿qué haces en mi universidad? Ándate, nadie te quiere, yo quiero echarte a la calle, quiero matarte, te voy a matar.